Bueno, acá estamos posada los ceibos muchachos. Miren qué lugarcito. Ahí está la pileta, esa es la zona del, del quinjo donde estamos haciendo el asado. A ver si se llega a ver, ahí está Ram paradito y acá ya tenemos la bajada al río. Y ahí está el río, ahí abajo, donde se ve la luz esa, ahí está el río. Así que ahí pueden pescar de costa cuando llegan. Y... Bueno, acá estamos posada los ceibos. Arrancando la mañana del sábado. Vamos a arrancar la excursión acá, junto con la gente de Villa María y de Córdoba. Buenos días muchachada, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Franquito, allá vemos gente de Santa Fe, de Villa gañas Marcelo, Antonio y la gente acá de, de La Orde, Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo nos toca el día, el día pinta muy, muy lindo. Así que bueno, ya tenemos todo listo, vamos a enfocar un poquito el río. Ya los muchachos están ansiosos, ya quieren salir, ¿eh? están desesperados. Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos nuevamente en Esquina Corrientes eh, haciendo un nuevo desafío, una nueva aventura acá junto a Hernán Fiorentini quien es operador de excursiones eh, operador acá en Esquina y también en la zona, Concordia, muy conocida así que bueno, eh, está por traer una excursión que llega mañana a la gente estamos un ratito acá en el río probando a ver cómo anda la pesca así que bueno, bienvenido Hernán al programa como siempre, te damos la bienvenida este, bueno, contanos un poquito a ver qué es este nuevo desafío para, para estos meses del año y sabemos también que para el 2023 ya tenés otra, otra excursión ya programada otra, este, otra excursión organizada, contanos a qué lugar Buenas tardes eh, bueno, quería sí, informarte acá que bueno, estando en la esquina que mañana tenemos una excursión este, que estamos haciendo ya la pesca de río dejamos el tema de pesca de laguna del pejerrey, pejerrey. y para el 2023 ya tenemos nuevas fechas para pescar en la zona en la represa donde están los dorados más, más grande del mundo, más grande del mundo. Eh, y bueno acá vamos a ver cómo se porta esquina sabemos que, que tuvimos una creciente de golpe pero bueno el servicio que tenemos en las cabañas damos todo un servicio completo este y ya hace varios años que venimos trabajando también en el río, como trabajamos en las cuevas. Perfecto, eh, ya tenemos nuestra, nuestra gente que no, no, me va siguiendo. Va. Perfecto, sabemos que acá el servicio de esquina que brindás es muy, muy lindo porque sobre todo la posada donde se aloja la gente, tienen para este, no solamente para alojar, sino que les brinda también desayunos, cena, el, la, la, la vianda, arriba de la lancha al mediodía. Y después ya al mediodía también la ranchada en la isla, donde comparten una fritanga entre todo el grupo que se compañeros que salen y bueno a veces eh, como en este caso van a ser tres embarcaciones van a salir gente conocida así que se arma un grupo muy lindo muy este un grupo de pescadores para mentir un poco digamos ¿eh? sí, No, sí por supuesto eh, eh, estamos tratando de, de bueno que también sabemos la situación eh, económica que está pasando el país entonces bueno tratamos de armar a lo mejor algún grupito de que gente sola pueda venir porque a lo mejor se dificulta juntar dos personas más perfecto, en la parte perfecto. económica eh, hoy contamos con tres embarcaciones eh, estamos, estoy tratando de, de, bueno, como dijiste vos de, de, tanto acá como en la zona de dar un servicio completo eh, la gente venga con su caña con su biólogo que y tenga el, todo, listo. todo listo y bueno, en la zona bueno, eh, vos estuviste y, y más eh, sí, trabajamos de, de la misma manera perfecto, así que bueno Mañana, si Dios quiere, este, vamos a estar eh, otra vez acá en el río probando, vamos a hacer bike-casting, vamos a hacer algo de carnada natural, vamos a hacer eh, pesca al golpe, bueno, todas las modalidades este, que a los aficionados les gusten. Y bueno, y sabemos lo que es la zona, sabemos lo que es el desafío de, de poder enfrentarse a esas bestias que tiene realmente esa zona de Concordia. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados, la zona Concordia 2023 eh, para enero va, ya va a tener fecha. ¿Para enero hay algunas fechas? Bueno, vos sabés que eso tiene una demanda y más sí. en esa época. Eh, así que bueno, el que quiere que consulte, lo, que te, se contacte conmigo. Con, con bueno, que van a aparecer los teléfonos en pantalla seguramente, tu, tu Facebook todo eso. Así que sí, igualmente a... acá en esquina también vamos a seguir ah, haciendo. A seguir siendo, y siendo. Inclusive aunque no armemos justo la misma fecha, seguimos trabajando acá en esquina este, a través de la posada. Así que bueno, el que tenga ganas de venir. Perfecto, que así bueno, listo. Seguimos acá, desde esquina corriente, mañana con más pesca. Incómodo, bueno, ya ¿sí? estamos embarcando ya con la gente Está la gente acá de Santa Isabel, Villa Acá estamos el guía Alberto Buen día Alberto, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, ¿Todo bien? ¿Listo ¿todo para una bien? jornadita? Para empezar la jornada ¿sí? Muy bien Hola Ramón, buen día ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo anda ¿Bien? la muchacha de la borde? Hey, ¿Todo listo? Bien, ¿sí? Bueno, suerte muchachos ¿Arranos? El primer puesto ya está asegurado Bueno, ya se estamos viendo a Hernán Que el Organizadores de excursiones, el operador, buen día Hernán, ¿cómo andamos? Bien, acá el guía Perfecto, todo bárbaro, ¿y la gente de Córdoba y Villamaría? Perfecto Bueno, Fantástico. ya estamos saliendo, ya están saliendo las lanchas Así que bueno, vamos a ir filmando el recorrido Bueno, Roncito, acá estamos en un lugar, estamos ancladitos sobre una de las costas que ahora ya vamos a mostrar el lugar. Eh, bueno, eh, contamos un poquito a ver cómo qué estamos haciendo. Qué, qué bueno, vamos a hacer una, una pesca anclado. vamos a buscar un, un, un pechorrito, algún dorado. Eh, tenemos modalidad de carnada en esta anguila, morena. Y ahí vamos a hacer una, también para tener una variadita. Una variadita, así que bueno. Acá vamos. Franco está usando un, un equipito de un chimanito, un rito rotativo, caña de un tramo, eh, Martín allá. Buen día Martín, está con otra ya está en el agua una morena, así que bueno, ya vamos a armar el equipo acá de José que va, José va a intentar con una una variadita, ¿eh? Dale. Estamos cambiando de lugar, eh, Estamos moviendo. Estamos buscando. Estuvimos probando en algunas boquitas de los arroyos y con carnada y ahora bueno, ahora estamos yendo para otro lugar. Así que dale. Bueno, acá arrancó la picada del mediodía. ¿Cómo está, muchacho? Espectacular. Ah, bueno, bárbaro. Está ¿Cómo, eh? Yo tengo ahí Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Estamos con Franquito, está peleando igualo, igualo, igualo. ¡Una raya! Una raya, una raya ah. Uy, mire Estas son las malas, ojo Bueno Franco, felicitaciones por bueno, lo menos Una raya, Una tan. linda raya, Dale. dio su peleadita Así que está salido, Perfecto. bárbaro Gracias Y a mí me llevo espacio, eh? Me llevo con fuerza lo que si sí le es que comer bueno acá estamos con alberto prendió un doradillo río corriendo pescando camalote acá es Oh. Regala un saltito. ¿Lo querés? Está de clavo, ¿no? Bueno, muy bien Alberto, vamos a hacer una fotito. Buenos días, amigos pescadores, acá desde Esquina, Corrientes, vamos a mostrar un poquito los distintos equipos que estuvimos utilizando y que vamos a utilizar también en la jornada de hoy. El río Corrientes a mi espalda, realmente es fantástico. El nivel del río creció bastante estos últimos días, en un lapso de una semana, 15 días, este, ya por lo menos acá en el puerto de Esquina tiene una altura de 3 metros con 90, está un poquito excedido. Lo normal son 3 metros 20, según nos decía acá la gente de, de posada los Seibos. Así que bueno, está un poquito desbordado, pero bueno, estuvimos intentando ayer eh, distintas modalidades de pesca, hicimos algo de señuelo, hicimos algo de carnada natural, eh, algo de pesca de golpe, pesca al galete, bueno, no tuvimos muy muy buenos resultados, algo se sacó, pero bueno, no fue lo, lo deseado. Vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos, hemos utilizado y que vamos a utilizar también en la jornada de hoy. Hemos utilizado equipos de byte, como se llaman comúnmente que están compuestos por una caña normalmente son de 12 15 libras, 15 a 25 libras en este caso caña de un tramo los clásicos riles huevitos o riles de perfil bajo como les llaman ahora, ¿eh? que son muy prácticos riles que tienen muy linda recuperación eh, permiten lanzamiento tanto de señuelo como carnada natural, bueno en este caso está con un líder y anzuelo porque bueno este, han utilizado carnada natural este es un equipo ideal también para, para lanzamiento de señuelos hay distintos tipos de modelos de, de riles huevitos o riles de perfil bajo algunos más grandes algunos más chicos bueno este es uno un poquito más grande, de más tamaño, tiene un poco más de capacidad de carga y eh, lo que varía también a veces es eh, la capacidad de freno y la capacidad de drag, que se llama que la capacidad de, de tracción que tiene el reel en este caso, bueno acá, mi compañero de pesca lo vamos a sacar para que lo vean eh, es un reel, un marine sport, bueno, que tiene manija de fuerza ¿eh? una manija de una, sola, de una sola toma, una sola empuñadura que permite realizar una mejor tracción. También equipo ideal para usar con señuelos, para carnada natural, para pesca al golpe, incluso a veces para hacer un pequeño trolling si no hay que dejar alejar tanto el, el señuelo, ¿no es cierto? A veces con los equipos que uno hace trolling, que significa pescar con la lancha en marcha arrastrando un señuelo, tenemos que utilizar riles que tengan un poco más de capacidad porque a veces hay que dejar que se aleje ese señuelo 70, 80, 90 metros de la embarcación y si tenemos muy poca reserva de, de multifilamento eh, en caso de tener un pique eh, nos vamos a quedar sin, directamente sin línea. ¿eh? otros de los equipos también que se están utilizando y en mi caso particular que utilizo son los equipos de spinning que se llaman que estos sí están compuestos por un <coughs> reel frontal también hay de distintos tamaños, un modelo 2000, modelo 3000, modelo 4000, bueno en este caso es un modelo 4000, eh, y de paso también estamos mostrando el señuelo que estuvimos utilizando ayer en las últimas horas de la tarde, esta es una caña bastante potente que estoy utilizando yo, que es una caña de 20, 30 libras, 2 ,40 metros 40, es para hacer una pesca de spinning que yo le llamo a dos manos, porque bueno, eh, a veces hay que hacer el lanzamiento a dos manos porque el equipo es un poquito pesado, pero bueno es una caña que tiene una muy, muy, muy buena este, ahí lo estamos mostrando mejor, una muy buena resistencia, una vara muy muy rígida que permite clavadas a larga distancia eh, en forma óptima, ¿no es cierto? Y acá me están jorbando bastante los mosquitos, a pesar de que me puse repelente están bastante molestos. Eh, y otro de los equipos también de spinning que podemos utilizar, es un spinning más liviano, ¿eh? que acá estamos mostrando. Es un equipito en este caso una caña también de 2,40 metros de 12, 15 libras, este sí que es un equipo de una mano, permite el lanzamiento con una sola mano, porque el equipo es mucho más liviano, en este caso estamos utilizando un reel tamaño 2000, que es un reel mucho más chiquito, también mucho más liviano que el anterior, que era un 4000, este, esto sí permite muy lindos lanzamientos, ganar muy buenas distancias con el señor, y bueno, y dependiendo de la pesca que vamos a utilizar, eh, uno hace la elección del equipo. Eh, hay veces que se utilizan señuelos este, un poco más pesados este, entonces uno por ahí tiene que inclinarse por un equipo que tenga un poquito más resistencia a la vara para poder este, lanzar mejor con cualquiera de los dos equipos de spinning que mostré el spinning ya recalco, son pesca con cañas también riles frontales, cañas de 12-15 libras eh, 15-25 libras que pueden ser de longitud de 2 metros, uno 2,10 más o menos y pueden ser cañas de un tramo o de dos tramos bueno, Acá más o menos mostramos un panorama de, de los equipitos que estuvimos utilizando y los que vamos a utilizar hoy. Eh, ahora vamos a mostrar un poquito también el tema señuelo. Rápidamente vamos a hablar dos cositas de señuelo para que también tengan un poquito de idea de, de, de los señuelos que estuvimos utilizando y de los que podemos llegar a utilizar hoy. ¿eh? Para no hacerlo tan largo, pues de señuelos tendríamos para hablar medio programa o un programa entero. Así que ahí vamos con la mostrar un poquito el tema de, de señuelos también. Listo, el primero de la mañana Acá el amigo Pepe está recogiendo ahí Le la lancha a vos Aprojale, no le Porque ni te comencé Aprendí a cerca está peleando acá. Y el que estás aquí, de mí, la está. De está? De de así ah, ahí baja. El y trae... es fácil. Vamos, vamos, fácil. Eso. ¿Querés levantarle el motor por las dudas? No, porque se lo va a enganchar. que lo trabaja así Ahí viene el Vamos, ahí viene el turubí. Cachorrito, cachorrito. Vamos, esa. ¡Woo! Otra lo Muéstrelo, muéstrelo. Bueno, felicitaciones, espectacular. Tranquilo, tranquilo. Mierda, agarran en diez o cinco minutos de cosas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se le pasa? ¿Ya andamos nosotros? Sí. Tranquilo, tranquilo, de pasito, trae, no lo apure mucho. Siempre, siempre estés. Y para afuera saca la cancha. para allá. Para, para, para, para el otro lado. Para el otro lado, para este es el otro lado. no Y también pensando. va que su Buena palometa. Levantar y mostrarle ¿no? a la que la sacas ahí. Mirá. Ah. <todos> oh, wow. Palo metón. Mirá qué lindo. <todos <todos> )Ah. Espectacular. Muy bueno, che. <off> de nuevo, vamos a hablar un cachitito de señuelos para que tengan un poquito de, de noción de lo que se estuvo utilizando. Eh, ¿Qué es un señuelo? ¿Es un señuelo es un artificial, es un pescadito. Y esto depende de la forma del señuelo y de la paleta que tenga, que es la parte de acá adelante. ¿eh? Es el movimiento que va a realizar y lo que va a profundizar en el agua. ¿eh? Lo vamos a mostrar más de cerquita para que lo vean. La paleta es esa que está ahí adelante, esa paleta plástica. Depende de la inclinación y del tamaño de la paleta esa, va a ser lo que el señuelo baje ¿eh? y venga moviéndose en el agua y hay distintos tipos de paletas eso se las voy a mostrar rápidamente esta sería una paletita número uno acá tenemos una paletita número 2 por ejemplo un ceñido similar que es una varanita. ¿eh? y esta es una paletita número 3 que es mucho más larga y este profundiza muchísimo más ahí vamos a mostrar las tres paletas para que ustedes vean y le a, a la cámara para que la vean lo distinto de ¿eh? tamaño que tienen una más corta, una mediana y una más larga. Bueno, dependiendo de esa paleta va a ser la profundidad que vas a, a bajar el señuelo. Eh, hay señuelos también que se utilizan en superficie que son los popper. A veces hay lugares que el dorado está cazando en superficie, o está cazando sobre bancos de arena que hay poca profundidad, entonces utilizan este tipo de señuelos que son los llamados popper, que tienen como una cabeza a en la parte anterior, lo mostramos. ¿eh? Entonces esto se tira, se lanza y se viene traccionando para la caña dándole golpe y va haciendo un ruido en el agua. ¡Ah! Flash. Eso atrae al dorado, una especie de cazador y bueno, distinto instinto los dos. ¿eh? Estos son señuelos de superficie. y Después tenemos también otro tipo de señuelos, que son los llamados sliple, que son señuelos que se enganchan por la parte de arriba, acá, en la parte superior. ¿eh? Ahí lo voy a acercar para que lo vean. También esto simula un pescadito, esto viene trabajando así moviéndose como un pescadito en el agua y tiene dos anillas, ¿eh? dependiendo de la anilla que le ubiquemos no es cierto el mosquetón nosotros va a hacer que trabaje más arriba o profundice más siempre la profundización del señuelo va a depender también de la tracción que hagamos nosotros con la caña nosotros venimos trayendo lentamente, el señuelo va a bajar un paletita uno, a lo mejor 80-90 centímetros, pero si aceleramos la tracción y traemos más fuerte, va a bajar quizás un metro, un metro 20, un metro 50. Y después señuelos también, que son llamados paleta quebrada, ¿eh? estos son los señuelos que trabajan muy muy bien, andan muy muy bien acá en la zona de esquina, ya los hemos probado en el viaje anterior y realmente hemos tenido muchas satisfacciones. Este es un paletita quebrada que baja más o menos... 1,20 metro 1,50 m metro y tiene un movimiento zigzagueante muy muy atractivo para el plan. Ahí lo vamos a arrimar, y ¿sí lo pueden ver bien ¿Eh? ahí ven la paredita. hosh, paro. y para trolling se utilizan señuelos similares a los anteriores que les mostré dependiendo, dependiendo de la profundidad del río en la zona donde vamos a realizar el trolling el guía nos va a ir indicando que pongamos un señuelo paleta 2, paleta 3 o paleta 1 Hay sectores del río que estaba hace un mes atrás muy muy bajo y bueno había que usar un paleta 1, al lado sumo, un paleta 2, un paleta quebrada, porque si poníamos paletas más largas baja mucho y viene tocando el fondo y viene enganchándose. ¿eh? Más o menos un tipo de señuelo para trolling puede andar algo así. Este es un paleta 2. ¿eh? vamos a arribar. Este es un paleta 2. Y acá pueden ver también lo que yo les decía el tema de la inclinación de la paleta. ¿eh? Hay algunos que tienen la paleta más derechita, otros tienen más inclinada hacia abajo y se va a profundizar mucho más en señuelo eh, Los paletas 3 son también señuelos de paleta más larga, en algunos casos también bajan hasta 7, 8, 9 metros ¿eh? así que bueno, acá más o menos tienen un panorama de señuelos de lo que se estuvo utilizando, esto se utiliza para bike. hay otro tipo de señuelos como el que mostré hoy en la caña esta también es un señuelo nuevo, paletas rectangulares ¿eh? que también andan muy muy bien, es un señuelo que trabaja más o menos un metro 20 de profundidad, ¿eh? siempre dependiendo de la fuerza de la tracción y de la fuerza de la correntada a veces que los traccionamos corriente en contra y a veces reaccionamos corriente en favor cuando viene corriente en contra hace mucha fuerza de y baja más ¿eh? así que bueno, más o menos ahí hay un panorama rápido rápido del tema de temas señuelos en cuanto a camada natural estuvimos utilizando algo de anguila, algo de morena eh, algo de cascarudo y también para la variedad estuvimos probando con, eh, con tripa de pollo, tripa de sábalo, lombriz ¿eh? así que bueno, espero que te haya sido de utilidad toda esta información que les brindo acá tenemos una lancha está pasando otras migas, ya se van a pescar este, ya en un rato estamos saliendo a, a intentar de nuevo, vamos a ver cómo nos va, la pesca no está fácil, está muy muy difícil, toda la cuenca del Paraná está muy complicada con el tema de, de la pesca, una por la gran bajante que tuvo y bueno, y ahora creció de golpe y el pescado no sé si está muy desparmado, sinceramente está faltando algo pescado en todo el río Paraná. Así que bueno, también quiero agradecer a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para las notas. Ayer habrán podido apreciar las remeras patrias o argentinas que han lanzado muy muy bonitas muy frescas Yo hoy estoy luciendo, luciendo esta monster dorado eh, que realmente de unos colores fantásticos una fotografía hermosa eh, junto a la gorra también de paso la, la tracker glure como le llaman ellos me voy a parar para que vean el dorado que tiene dibujado en la imagen que realmente es una hermosura, eh, una hermosura. Así es que, bueno, Gracias Paso Argentina. Y bueno, ya en un ratito salimos al río otra vez a ver qué nos depara el destino hoy. Esperemos tener buena pesca y poder mostrar algunas imágenes de captura, de dorado, de lo que se dé. Nos vemos. Acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Buscate una corradera, no te olvides la Otro Bueno, necesito por lo menos algo de pique ahí estamos divirtiendo un poco con las señoras palometas así que bueno, vamos a seguir bueno, acá hicimos un alto en la isla una ranchadita un rato para descansar al mediodía porque realmente está el sol muy muy fuerte 30 grados, hoy acá en esquina Corrientes así que bueno, ahí vamos a filmar a la muchachada que ya están allá abajo de las plantas y levantéis acá, no sentí nada no hay una, que, por lo menos una palometa como decir pelea, no sabe lo que. Y con un equipo no no, no, si, no, no, porque la tiene que tener problema, problema, la no, sabina, como tira. No, la que Bueno, Hernán, todo bien jornada, segunda jornada, última jornada acá en esquina Corriente con todo el equipo de Villa María, La Borde, gente de Villa Cañas. ¿Todo bien? De primera, Bueno, y ahora son protagonistas los muchachos, ya Abuelo bola ensalada. Perfecto. ¿Cómo anduvo la pesca? Muy bien. Acá el caballero sacó un cachorrito de Serubí, ¿eh? Es que... Bueno, al pelo. Felicitaciones. Uy, gracias. Espectacular dos. Todo bien, bueno. Antonio perdió un dorado haciendo trolling. Pero te marcó el señuelo. Muy bien. Y acá vamos a entrevistar ahora al debutante que también se sacó las ganas de ver saltar un dorado, ¿Y así o no? Así es, así es. Qué sensación. Muy bueno. ¿Te gustó? Sí, sí Espectacular, bueno Espectacular ¿Y el grupo acá de gente que nos juntamos? No, muy bueno. La pasamos, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho Bueno, perfecto, perfecto Ale ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy lindo todo, la verdad, muy, muy buena gente La pasamos muy lindo y lindo conocer gente nueva Dale, tu cara lo dice todo Sí, la pasamos genial Bueno, el pelo Acá estamos Chelito Zanotti Estás conocido, Eduardo, ¿Sabes que Yo convenía el al río hasta Y bueno, encima pescamos, así que Qué mejor, bien. perfecto, Josécito, bueno, bien, es el personaje, bien, José, bien. bien. Eh, como siempre, la pasamos bien, gente, ya que empezamos a conocer en otros lugares o no olvidarse del servicio de, de Ramoncito, de excelente. posada los Seibos, exactamente. Los bueno y ustedes acá, ayudarme y Hernán también, excelente, todo, oh, gracias. Eh. Buenas noches. la perfecto. comida, a Ramón. Floja. <risa> y acá el resto del grupo que faltaba, Alberto, uno de los guías de pasado Saibo. ¿Cómo estás? Che, la gente muy contenta, muy conforme sí. con vos, con el servicio, con todo. ¿Qué? Así que sí, bueno. Dios, estamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Y un grupo humano acá espectacular, oh, la, no, la habíamos no, pasado no. dos días geniales, ¿no? Sí, espectacular, espectacular. Bueno, bárbaro. Andresito, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Un poquito cansado, pero muy buena pesca. Y sí, bueno, cansa, cansa el río, cansa la lancha, cansa todo. Así que bueno, vamos a comer algo acá con la muchachada a la sombra, a descansar un poco.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 Sos correntina, hoy, hoy te canto con amor. Esquina de los Lapachos y de Chivatos en flor. Contemplando el río. Bueno, acá estamos sobre el río Corrientes. Eh, ahora vamos a hacer una pasadita a trolling. Eh, según los que nos están asesorando los guías, están asesorando a los, a los pescadores. Así que bueno, como expliqué esta mañana, una pasada a trolling significa ir con la lancha en marcha, arrastrando señuelos. Eh, y bueno, de acuerdo a la profundidad del lugar, va a ser la paleta de señuelo que vamos a utilizar. Así que bueno, vamos a arrancar con paleta 1 y algunos con paleta quebrada. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí estamos viendo en la otra embarcación, compañera nuestra que ya inició el, la pasada trolley. Chelito. Vamos, chelito! No, para un costado sacalo, para un costado. Para ¿En qué parte estamos? Estamos río en el río corriente. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, para el agua abajo. Estábamos ahí enfrente de la cabaña, ahí no que yo y ahora vinimos para abajo. Muy oh, oh, buena, chelito. Bueno, pescadores, acá, desde esquina, después de dos jornadas de pesca, realmente hermosa, fascinante, nos tocó una, unos días muy lindos, muy buena compañía, muy buena gente, realmente compartimos la salida con tres grupos hermosos, este, así que bueno, queríamos agradecer a Posada Los Seibos eh, por habernos recibido, haber recibido a la gente acá, haberle dado el hospedaje, todo el, todas las comidas, agradecerte a vos, Ramón, que sos el dueño de la posada, bueno. que ya nos conocemos. Aparte, también saliste como guía, sabemos que sos un excelente guía porque, bueno, te criaste acá en Esquina, anduviste sí, toda la vida sí, sí, en, la, sí. en las embarcaciones. Sí, sí, es lo que más me encanta decir que, muy agradecido a usted también. A acá, Hernán, el operador que vino con la gente, la gente muy especial. Y, y bueno, vos, Eduardo, también, que, bueno, en realidad, muy, muy lindo, un grupo muy lindo, muy buena gente y gracias a ustedes también así que, que... bueno y Hernán vos también eh, Fishing Excursion va a ser la nueva el bueno, nuevo eslogan, el nuevo nombre de, de tu equipo de, de excursiones de pesca eh, como operador no solamente acá sino también sabemos que estás en la zona en Concordia así que bueno aprovecha para agradecer a la gente que te acompañó y e invitar sí, a todos los que sí, están viendo la verdad que bueno un fin de semana una, un fin de semana hermoso eh, agradecer a cada esposa los Seigos. Este, a Ramón, Alberto el otro día, eh, Beto que no pudo venir, sí, así Beto. que bueno, tuve que hacer de guía, eh, por supuesto siempre siguiéndolo a ellos. Un grupo bueno, es un grupo que, que elegido, porque la verdad es que, sí, que no, no, la no, mayoría de... que, que se, se comía, las anécdotas, y bueno y, y bueno, agradecerle a, la, a los chicos de la borde, este, a Alejandro, a Pepe, a José, a José. Eh, la gente de Cañas. Eh, a este Andrés a Chelo este y a Antonio y bueno, y la gente de Córdoba y Villa María un poquito traigo, son este hermanos y, y hijos este, tanto a Franco eh, José como a Martín, sí, con como Martín. la verdad que la pasamos bárbaro, bárbaro. Eh, si bien la pesca como hablamos hoy no estuvo del de todo bueno, no hubo tanto pico, pero bueno, pudimos sacar Por dorado, sí, cachorrito. Sí, dorado, un solo, cachorro, todo, la, la, bueno. Sí, en todos lados sabemos que está la, la situación y el cambiante del río que hace dos meses vinimos todavía estaba, estaba dos o tres metros más abajo de lo que está ahora. ¿Variante? Pero la verdad que es bárbaro, aparte, bueno, ya sabemos que concientizar a la gente de que esto es la pesca y disfrutar y de pasar unos momentos que gracias a Dios, todos esos grupos lo tenemos, ¿no? Así que bueno, espero, amigos, que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado las imágenes, que se hayan como lo hemos reunido nosotros, he pasado un, un hermoso fin de semana. Agradecemos también a Payo Argentina, como siempre, por facilitarnos por la indumentaria para hacer las notas. Así que, bueno, nos esperamos en la próxima desde otro lugar del país, quizás, con fishing, excursion, con otra excursión de pesca, con otro grupo de gente, y mostrando imágenes de pesca, imágenes de pique, como todos nosotros. Esquina viene a pescar Acordate de este amigo Un consejo te va a dar